Un cordial saludo, este es Eduardo Restepo, Mr. Roboto, saludándolos en estos resultados que vamos a hacer de los retos Disdrill y Robo Sketch. Primero vamos con Disdrill, vamos a mostrar eh, el orden, los ganadores y luego vamos a mostrar los tres lugares, ¿listo? Para que los vean. Entonces, rapidito, recordemos que hay veces que los jueces consideran por X o Y, que puede haber una penalización o algo, pero eh, consideran que el reto es válido porque lo hace o lo que sea. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero, con Disdrill. Vamos a mostrar el reto Disdrill. Entonces, nos vamos para acá. Vamos a ver el reto Disdrill. Este reto eh, tenemos... Estos son los lugares. Esto ya se envía a los equipos. Ya, ya saben sus propios tiempos. No se había enviado y organizado. Entonces tenemos con que varios equipos no enviaron. El equipo Oliver Coding, que tuvo 24 minutos, se consideró un tiempo no válido porque uno de los discos estaba tocando la línea, no estaba considerado en el, en, en el lugar adecuado. El juez consideró que era no válido. Listo. Dix Warriors de X-Ray Team entregó fuera del tiempo. Y ahí en adelante tenemos con 89 minutos Robot anglo anglo This One, Tecno Mayor, Digic C con 86, Jimández for Robots, Spiri González, 84 minutos, X-ray Team Dispower con 82, Bolívar Corning Monkey 65, Team Rail Skill Driver Killer 64, Escuela Rótica Steam Education Gatobot con 60. Y ahora estamos en la, reta, en la recta que nos interesa, que son los cuatro primeros. Bueno, Bolívar Corning con Spooky Top 38. En tercer lugar, Bolívar Corning con RetroBot. Vamos a ver que eh, el, el juez considera que fue retro válido se valida. Y eh, en este momento vamos a mostrar el reto del robot. ¿Listo? Ellos tenían que hacer una especie de R y una J con los discos. Se les especificó en unos lugares y el robot tenía que terminar en el cuadro rojo mirando hacia afuera. ¿Listo? Entonces, ahí vamos con Bolívar coding Retrobot. Aquí vamos a mostrar. Ahí va. Pues primero hay un bloque que ya le al primer azul. Eh, lo, lo dejo y lo cambió por el, por, el, por el rojo. Y, Entonces podemos observar cómo está cambiando los, de, los diferentes de adelante, de verde, de verde, de bloques. Él está explicando cómo hizo. Entonces al lado derecho parece una J y al lado izquierdo parece una R, ¿listo? Se consideró válido el reto según el juez porque sí parece la R la J. Ahí está muy bien, muchísimas gracias. Ahora nos vamos entonces con el siguiente equipo que era Julas Bot, Julian Bot. Así fue como lo registraron, Julian Bot, Julian Bot. Fue eh, 28 minutos desde la ciudad de Bucaramanga. Bueno, volví a ver la ciudad de Cali. Ahora desde la ciudad de Bucaramanga vamos con Julian Bot. Hola, mi nombre es Julian. Este, este es, mi es mi robot Kula Bot. Y este, este es mi código. Creo que ahí se equivocó el, el, el, el, el coach escribiendo el nombre. Agarra la azul más cerca y la acomoda allá en su lugar. Ahora va y busca eh, la verde más lejos otra vez para dejar la otra en su lugar. La deja ahí bien en su lugar. Va, recoge la roja eh, que está ahí. Va, la deja. Recogió esa roja para poder liberar espacio para el azul. Ahora que libera espacio para el azul. Sube. Ahí deja el azul. Ahí baja a, de una cara a la roja. Baja. Ahí. Super bien lo hizo este. Baja, y este, ahí termina. Bueno, perfecto, felicitaciones. Eh, gracias. En, entonces, en, ese fue el reto de Julia, Julian Bot. Entonces, ese fue el segundo lugar. Ahora vamos con el primer lugar. Julian Bot tiene un tiempo de 29. Hay una penalización que se considera que tocó un elemento, eh, pero igual le da para el segundo lugar. Y Julian y Bolívar Coding con Script Drill tiene 23 minutos. Vamos a ver el de Bolívar Coding en este momento Bolívar Coding sí. super bien sí. bueno ahí nos está explicando que es lo que hizo, también liberó unos espacios para poder poner los discos en su lugar, super bien, felicitaciones sí. Script sí. de Bolívar Coding Ve ahí ahí nos muestra como lo hace súper bien. Un poco los hacer espacio para la línea roja más. Quitamos el verde para poner el azul. Añemos ahí el azul. Vamos por el rojo. Ahí por el rojo y lo pusimos en la línea y lo pusimos en la línea del rojo. Excelente. Y termina. Excelente. Felicitaciones felicitaciones para este equipo entonces, bueno, solo decirles que muchas gracias, felicitaciones a los equipos que hicieron muy muy buena labor y en este momento nos disponemos a mirar ya el reto de RoboSketch esto fue el reto de Disdrill eh, This This ¿no? entonces felicitaciones a los equipos, ahora nos vamos con RoboSketch, en RoboSketch tenemos los chicos menores de 12 años, no todos enviaron o solo enviaron ocho equipos, de los cuales cuatro enviaron fuera del tiempo. ¿sí? bot eh, Robot Anglo, Starbots y Bolívar Corin Ubu enviaron fuera del tiempo. No se tiene en cuenta. Muchísimas gracias. Y ahora tenemos eh, en el cuarto lugar, Escuela Robótica, Steam Education con RoboSabi 63 minutos, pero tiene un problemilla. Y es que este equipo no completa el reto, no completó la palabra. Que ahorita vamos a ver qué era lo que tenga que hacer: la palabra Red Cole de la Red Colombiana de Robótica Educativa. Le faltó una i ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a ver cómo se hace bien. ¿Listo? Entonces, tenemos a Robbie Cole con 45 minutos empatados con Rex Pink. ¿Pero qué pasó? Hubo una penalización para Robbie Cole de Steam Education. ¿Por qué? Sale la participante. Vamos a ver con el tercer lugar, Robbie Cole de Steam Education. Ahí va. Buenas tardes. Buenos días. Este es mi proyecto. Este es el proyecto. Aquí está haciendo la R, se... Para hacer la M, tuve que devolver en las líneas. Aquí está haciendo la D. Ahí, se ahí se utilizó otro bucle, otro bucle para hacer la o. Y tuve que volver para, poder para poder utilizar el código. Recordemos que las reglas decía que la participantes no pueden salir en la cara. Eso es para evitar ahí problemas de uso de, de, de imagen. De de de y de debe terminar de la la el robot de de de encima de la O. De Entonces ahí muy bien. Sin tocar ninguna letra. Ahí está. Excelente entonces Robicol se lleva este puesto con 50 minutos con la penalización entonces ahí vamos a mirar, ahora sí vamos a ver aquí qué pena, creo que no había mostrado la tabla ahí está, en segundo lugar Rex Payne con 45 minutos, Rex Payne de Bolívar Coding, vamos a ver este equipo hola Me parece muy bueno que los equipos, recordemos que el tamaño de las letras eran de 400 milímetros, dos cuadritos, pero ellos podían hacer el, ta, el tamaño del ancho como quisieran, ¿no? Entonces hicieron muy buena labor tratando de poner todas las letras ahí, que era difícil. Esa era parte del reto, encontrar la forma de que todo cupiera ahí. Y que luego terminaré en lado sin tocar. Excelente para este Rex Paint, el equipo de Bolívar Coding. Felicitaciones. Y nos vamos ahora con el primer lugar, que es corto circuito, corto VEX, nuestros campeones de Bogotá, de del Colegio Minuto de Dios Siglo XXI lo han hecho muy bien entonces felicitaciones a ellos y aquí va aquí va este equipo hola hoy, hoy vamos, a vamos a presentar el código con, con obviamente, obviamente nuestros toques personales. personales entonces, entonces comenzamos, comenzamos con cargando el para el que podamos ver cómo actúa, actúa nuestro código. código nosotros lo dividimos lo dividimos por bloques personales entonces con, Con nuestros bloques, bloques personalizados, personalizados podemos, pudimos crear más, crear, más rápido y hacerlo lo más rápido, rápido posible este, esta palabra. Excelente. Que se Usaron bloques personalizados Entonces, para poder este optimizar tenemos, uh, los bloques. Excelente. Y como la R se repite, usamos una, un bloque, uno de nuestros bloques personalizados para poder hacer dos, una, dos veces una, la R y dos veces, y, la e, y dos veces la E, ya que, que se, se repiten Después hacemos una, una D en un triángulo, triángulo para, so facilitarlo para facilitarlo más rápido. Vamos a hacer una C y vamos a hacer la U. Entonces vamos a terminar, terminar ya, ya que aquí terminamos con otra vez la repetición del código de la R y la E excelente y así terminaría nuestro, nuestro código este equipo lo hizo muy bien, muy rápido porque supo optimizar bastante los recursos de los bloques personalizados eh, excelente me parece Súper, súper, súper bien. Entonces, ahí ya ha terminado. Felicitaciones a Corto Circuito, Corto X. Y ahí está, encima de la U. Y felicitaciones. Eso significa que tenemos ahí nuestros ganadores. Entonces, eh, tercer lugar para Escuela Robótica Steam Education, Robicall. Segundo lugar para RexPain de Bolivar Coding. Primer lugar para Corto X de Corto Circuito. Felicitaciones por estos logros. Bueno, no siendo más, queremos decirles que muchas gracias a todos los equipos participantes, a la Red Colombiana Robótica Educativa, que es nuestro organizador año, este año en RoboJam Colombia, a TD Robótica, nuestro patrocinador, Steam Education, Tejer Ideas, Fundación Marinador, otro de nuestros aliados estratégicos que es eh, Pigmalión, muchísimas gracias Pigmalión, siempre está presente con nosotros. Chicos, muchísimas gracias. Chao, chao.